Lecciones de Un Curso de Milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Continuamos con la lección número 183. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo, y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre, y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe, e incluso cuando tú mismo no lo has recordado. El nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, ni pronunciado sin que produzca un eco en la mente que te exhorta a recordar. Di su nombre y estarás invitando a los ángeles a que rodeen el lugar en el que te encuentras, a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y a protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar tu santidad. Repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando las ilusiones. Todo sueño que el mundo tenga en gran estima de repente desaparecerá y allí donde parecía encontrarse hallarás una estrella, un milagro de gracia. Los enfermos se levantarán jurados ya de sus pensamientos enfermizos. Los ciegos podrán ver y los sordos oír. Los afligidos abandonarán su duelo y sus lágrimas de dolor se secarán cuando la risa de felicidad venga a bendecir al mundo. Repite el nombre de Dios y todo nombre nimio deja de tener significado. Ante el nombre de Dios... Toda tentación se vuelve algo indeseable y sin nombre. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas, pues habrán perdido el nombre de Dios que les otorgabas. Se volverán anónimos y dejarán de ser importantes para ti, si bien, antes de que dejases que el nombre de Dios reemplazase a sus nimios nombres, te postrabas reverente ante ellos llamándolos dioses. Repite el nombre de Dios e invoca a tu ser, cuyo nombre es el suyo. Repite su nombre y todas las cosas insignificantes y sin nombre de la tierra se ven en su correcta perspectiva. Aquellos que invocan el nombre de Dios no pueden confundir lo que no tiene nombre con el nombre el pecado con la gracia, ni los cuerpos con el santo Hijo de Dios. Y si te unes a tu hermano mientras te sientas con él en silencio y repites dentro de tu mente quieta el nombre de Dios junto con él, habrás edificado ahí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Practica solo esto hoy. Repite el Nombre de Dios lentamente, una y otra vez. Relega al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Deja que todos tus pensamientos se anclen en esto. No usaremos ninguna otra palabra excepto al principio, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez. Y entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento, nuestra única palabra, lo único que ocupa nuestras mentes, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado y el único nombre de todo lo que deseamos ver y de todo lo que queremos considerar nuestro. De esta manera extendemos una invitación que jamás puede ser rechazada. Y Dios mismo vendrá y responderá a ella. No pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera nunca podrán llegar a Él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea Él mismo o que su hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Repite el nombre de Dios y lo estarás reconociendo como el único creador de la realidad, y estarás reconociendo a sí mismo que su hijo es parte de él y que crea en su nombre. Siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Deja que esta sea la respuesta para cualquier otro pensamiento y observa cómo el nombre de Dios reemplaza a los miles de nombres que diste a todos tus pensamientos sin darte cuenta de que solo hay un nombre para todo lo que existe y siempre existirá. Hoy puedes alcanzar un estado en el que experimentarás el don de la gracia. Puedes escaparte de todas las ataduras del mundo y ofrecerle a éste la misma liberación que tú has encontrado. Puedes recordar lo que el mundo olvidó y ofrecerle lo que tú has recordado. Puedes también aceptar el papel que te corresponde desempeñar en su salvación así como en la tuya propia. Y ambas se pueden lograr perfectamente. Recurre al nombre de Dios para tu liberación y se te concederá. No se necesita más oración que esta, pues encierra dentro de sí a todas las demás. Las palabras son irrelevantes y las peticiones innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre. Los pensamientos de su padre se vuelven los suyos propios. El Hijo de Dios reivindica su derecho a todo lo que su padre le dio, le está dando todavía y le dará eternamente. Lo invoca para dejar que todas las cosas que creyó haber hecho queden sin nombre ahora y en su lugar el santo nombre de Dios se convierta en el juicio que Él tiene de la intranscendencia de todas ellas todo lo insignificante se acalla los pequeños sonidos ahora son inaudibles todas las cosas vanas de la tierra han desaparecido el universo consiste únicamente en el hijo de dios que invoca a su padre y la voz de su padre responde en el santo nombre de su padre la paz eterna se encuentra en esta eterna y serena relación en la que la comunicación transciende con creces todas las palabras y sin embargo supera en profundidad y altura todo aquello que las palabras siempre pudiesen comunicar. Queremos experimentar hoy esta paz en el nombre de nuestro Padre y en su nombre se nos concederá. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Amén.